Se registran largas filas de adultos mayores en bancos quienes exigen al comité levantar el paro cívico. Esta mañana las personas de la tercera edad, a pesar de la lluvia que se vivió en la capital cruceña, colapsaron las instituciones financieras. ...para el pago de la renta dignidad. Nos estamos haciendo fila para recibir no nuestros suelditos. ...no se ha abierto... Nosotros ...es otros días estamos de hambre ya. Ah, desde luego todos somos miles... ...no solamente yo. Gente, mire aquí, tanta gente de la tercera edad... ...no ha podido cobrar todavía... ...ahora en plena lluvia tenemos que estar haciendo cola. Las personas de la tercera edad también indican que el paro y toma de instituciones públicas está afectando negativamente al país y piden al comité de suspender el paro cívico indefinido. Por supuesto, eso, eso debían hacer al comienzo, no perjudicar tanto al pueblo, porque el pueblo ya está en contra de ellos, porque quién genera eso... Es el comité cívico, el comité cívico que encabezaba esto y ellos son los culpables, los responsables de, de toda esta situación que está viviendo la...